Bueno, pues Utegeria, desde que como empresa que se ha dedicado a la atención y el cuidado de las personas mayores dependientes, se ha incluido en este proyecto el intentar modificar poco a poco eh, el cuidado de las personas mayores desde un punto de vista más integrador y que cuando las personas mayores pasan a vivir a un centro residencial, intentar que sea lo menos traumático posible de cara a lo que ha sido su vida hasta ese momento y promover que se encuentren bien, además de lo que es el cuidado sanitario, una atención psicosocial que les permita seguir realizándose como personas a lo largo de toda la vida.